Pero qué pasa, Calderón? Yo no sé qué tipo de apartamento comprar en Panamá o en Puerto Rico. No sé, Calderón, qué comprar en República Dominicana. ¿Cómo me doy cuenta cuál me va a dar mejor rendimiento? Muy bien, muchísimas veces estamos en Estados Unidos, en Europa, estamos en Canadá y queremos comprar un apartamento en nuestro país. Queremos hacer esa inversión porque lo que estamos buscando es ponerlo en renta, lo que estamos buscando es hacer negocio para poco a poco, del fruto de nuestro trabajo, irlo invirtiendo en bienes raíces, irlo invirtiendo en locales comerciales, en un apartamento pequeño, y de esa inversión tener un retorno fijo. Con ese retorno fijo pues poder algún día retirarnos a nuestro barrio, a nuestro sector, a nuestro campo, lo que estamos buscando algún día volver. Pero ¿qué pasa, Calderón? Yo no sé qué tipo de apartamento comprar en Panamá, o en Puerto Rico, no sé Calderón qué comprar en República Dominicana. ¿Cómo me doy cuenta cuál me va a dar mejor rendimiento? Y ahí vamos a evaluar un ejercicio que se llama la escalera de valor, súper interesante. ¿Cómo funciona esto? Yo puedo comprar un apartamento de tres habitaciones en clase C. Veo el apartamento, me conecto a un internet, veo algunos rialto que están vendiendo y veo proyectos de apartamentos que se encuentran en las periferias, no están en la parte a la ciudad sino a las periferias que están alejados pero que tienen un buen precio y ahí comienza el principal error porque bueno si yo voy a hablar que voy a comprar ese apartamento para ponerlo en renta y yo estoy comprando un apartamento que se ve barato pero que está en las afueras de la ciudad que está en la periferia de la ciudad están pasando dos cosas que la renta es un negocio Excelente que se da en el tiempo, como se da en el tiempo, cuando yo compro ese apartamento, lo voy a rentar el primer año, el segundo, cinco años, diez años, treinta años, cuarenta, pero no me estoy dando cuenta que esa persona que me va a rentar ahí, me va a rentar por las condiciones del entorno.